En el capítulo anterior, Dylan Juan y Timo estuvieron haciendo bolones y no hicieron nada, solo una casa y Cabe que este capítulo dura poco, ya que solo fue a los minutos de Minecraft y la verdad no fue muy importante. Ahora sí, vamos con el gameplay Si, si, Timo solo está, pero no sé dónde pingo se metió. No, Timo, ¿qué hace guachín? Pues me con Timo Timo? No, Timo. Espera, guachil. ¡No! De qué consigo. Estando al pena. Espera, guachil. Me tardé como 20 años en estar acá y vos me querés pegar. ¡No! A ver, baja y A ver, te pego en el aire y tal vez no te mueres. Hombre, tu madre, Timo, qué crees? Te huele boludo. Timo lo usó el primer día. ¡Vean! ¿No se no te diste cuenta de las intenciones que tenía? Ahora está haciendo una super cueva para secuestrarnos y matarnos ahí, boludo. Vamos a proteger la casa. Pero, digan, sinceramente está haciendo boludeces, pero estuvo, Es el pedo. ¡Sos un hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? No. Voy a ir a dormir. No puedo. Perdón, machines. No puedo. No. Sí, sí. ¡Oh, diamante, diamante, puta! ¡Puta, timo, timo! ¿Diamante? ¡Timo, timo, timo, timo, timo! timo, timo. timo, timo. A ver, a ver, a ver. ¿En, ¿En serio? Mira, mira. La, espera, sí, espera, sí, bochino, sí. espera, espera, espera, espera, espera. <risa> no, no, no, andate, andate, andate. Eh, pero acá no hay nadie. No. Y es que probablemente nunca viste a Huggy Boogie bailando. No cabe duda que el gigante peludo tiene su swing, nada más miren cómo menea su cuerpazo. ¡Ah, mierda! hicieron una recueja, de puta, y no me dijeron nada. Los de... Voy a proteger la casa con tierra. Espera, espera, yo voy a detener los horarios. ¡Uy, ¡Oh, mío! ¡Ah! ¡Casi me caigo acá! ¡Casi cago! Sí, por eso tapé. Tomen el diamante, lo tiro. ¡Uh, ¡Oh, no, boludo! <risa> me remataron. gile de mierda. Espera. <risa> ¿Cuánto ya no no. que terminar acá. Presiona F5 dos veces. No, what the fuck. Bueno, acá terminamos con Timo la serie de hoy. ¿Algunas palabras, Timo? Eh.